Las competencias en, en el ámbito social, la, la mayoría de las competencias son competencias propias y, especialmente en el caso de Navarra, al tener un sistema fiscal diferenciado, eh, hace que, por ejemplo, en el ámbito de los servicios sociales, no participemos en el plan concertado de servicios sociales, sino que asumamos nosotros la, tanto la financiación como el desarrollo organizativo de los servicios sociales. ¿Eso qué hace? Bueno, pues que haya una colaboración en el intercambio de información, pero eh, en el plan operativo directo, pues más allá de elementos concretos como puede ser los sistemas de información, el SIUS o la participación en estas redes, como comentaba la RIS, no, no es más que ese intercambio de información.